Buongiorno cari amigo, Da Pablo, el día de hoy, una ospite, italiana nuevamente, saluto. saludo. Buongiorno, Da Pablo, bien? Guarda, Buongiorno. una neomama, guarda, yo la veo perfecta, como que no auto no es un bambino. ¿Tú qué cosa has hecho? Y ahora me voy a con mejor contigo porque después de un bambino en efecto no me siento como si fuera. Pero ahora contigo, fisi maxi. Ah, eh, Todo perfecto. Eh, pero yo qué cosa, Eva. Eh, vale, eh, Esta mujer eh, la mujer siempre quiere de más, de más, de más, de más. No va bien. Ok, el giorno de hoy qué vamos a hacer. Vamos a hacer gambe, glúteo e interno coach. Vamos a hacer 5-6 ejercicios, Diana, que te, te fanno bene. Yo hoy el día estoy un poquito como roto. Te hago ver cómo se hacen los ejercicios. Y tú lo fai. Yo, yo seré un poquito la motivación. Okay. Si te estanca, me dice Pablo, son estancos Pablo, eh, bolio de pio, lo fachamos de pio, ¿no? Con sentido, ¿No? Yo me yo tengo un poquito de, de de cual cosa porque prende el líquido, porque a mí no, este caldo no nos va a morir. Gracias. ¿Cómo anda toda la corsa? ¿Bien, ¿no? Benissimo. Estamos <ríe> ya super hiper mega estamos ah, está bueno, estamos bueno, bueno divertidos el viaje Ok, vamos a iniciar ya que habíamos fato la cosa vamos a hacer un poquito de de, de, de, de, de cuesta movilidad movilidad lentamente lentamente tú en el posto donde te este ejercicio eh, yo lo consigo para la señora Claudia María Estela Claudia aquí cuál es la otra señora amiga tuya dime cuál es la otra amiga tuya Edina Silvana oh Silvana Paula mira comando par de estos ejercicios cambio giro, giro giro lentamente lentamente ok, a eso piego piego piego que el no que no supere la punta del pie en le enviamos la información a nuestro grupo muscular que vamos a elaborar un poquito la, el, el, el interno cocha la gamba el glúteo, la un poco un empio, un empiú, un empiú, dame un alto, un empiú, un altro, un altro. perfecto, perfecto, voy a incrociare lentamente y me fermo fino donde yo riesca Perfecto, voy a cambiar, cambio, cambio, cambio, cambio ¿Cuál ¿Vale, era la respuesta? No, era la era la mia respuesta ah, Lentamente, le, Dayana, mucho a Diana, Dayana, lentamente, fuérmate eh, Dayana va a estar en forma, entonces allora debe sudar, aunque tú debes sudar, ¿no? Eh, justo, justo, cambio, cambio, cambio, cambio Ok, perfecto, eh, vamos a movernos un poquito Vamos a mover un poquito los brazos, aunque hoy no trabajamos no nada las brazos. Mira comando que debíamos hacer más avanti. Un entrenamiento con pez porque ah, sí, ya ¿no? la gente me ha dicho, oh Pablo, volemos algo más tosto, pero el giorno de hoy he <ríe> es portado estas bandas elásticas, guarda bandas elásticas, tres bandas elásticas, Ogni banda elástica a una resistencia. Dayana no sabe cuál color es la más fuerte, pero Dayana, ¿qué color te piace a que ¡Ah, aranchón! Va a yo te la doy, la arancione, la arancione. Ley no saque, la arancione es la más fuerte. Ay, mamá, mira. me piace. Va bien, a Dayana. Ok, Dayana, vamos a iniciar estos ejercicios con este movimiento. Vamos a abrir grande, grande. Métete con Dayana, que tú seas el punto de atención. La la señora María, Claudia, Estela te van a guardar a tiempo que tú seas la regaza a seguir, ¿no? Ok. Ok, perfecto, Guarda. Adesso guarda. lentamente, lentamente, Tra, esquina dirita, esquina dirita, haciendo, haciendo, haciendo, brava, tócame a tierra, tocame a tierra, tocame a tierra, tocame. brava, brava, brava, brava, brava, brava, continua, continua, continua, cinco en più, cinco en più, uno, lentamente, lentamente, esquina directa, dos, dos, dos, dos, dos, tres, tres, tres, tres, tres, tre. continua, cuatro el eh, 5 eh, eh, eh, eh, guarda una prueba vamos a lo con el, el pésimo este, este es un avance para los ejercicios que hace para el pio avanti brava su su su su no me lo mole no me lo mole prendelo prendelo siempre prendelo prendelo 5 ah, en piú 1 2 3 toca me aterro toca me toca me toca me 3 4 4 4 4 5 Seis, sale sale sale sale sale sale férmatelí cheno cheno cheno cheno prendo prendo prendo yu yu yu cheno cheno yu bravo bravo bueno pues vamos a guardar estamos laborando el interno cocha el glúteo todo todo todo toda la parte de, de de nuestra parte superior la cama y el glúteo conto uno dos tres cuatro cinco y seis mola mola suelta bravo lentamente diana cómo te sientes diana no Mamá mía. <ríe> apenas iniciado, <acá>. raga. <ríe> iniciado. Y aún no hemos utilizado la, nuestras bandas elásticas. Mañana, pues esto vamos a repetirlo nuevamente, nuevamente, pues sí. Entramos, entramos con, a hacer el ejercicio con las bandas elásticas, guarda. No hay que la aranchona en mi recuerdo guarda. <ríe> Oye, sufre, sufre. Si vuelve a llegar eh, en grande, a estar en forma, me veo menos para un poquito de fatiga. Sí, Motivación. Llegando. Eh. No te regala nada. Vamos Dayana, nuevamente, prendeme el peso. Ok, va, si sí va, si sí va, si sí va. Uno. Continua. Dos, Tres. Vale, diez, diez, Cuatro, cuatro, cuatro. Guárdame de frente, guardame de frente. Cinco, Seis. Ahora Dayana, me piace, me piace, me piace, vamos. Siete. Concéntrate la respiración. 8 Continua, continúa, continúa, continúa. 9. 9, 9. Vamos, vamos, vamos. Dame 2, due, dame 2, dame 2. Las 2 te van a servir de bien. 2, 2, 2, 2. 1, 1 más, 1 más, 1 más. Me fermo, me fermo, fermate, fermate. Bravo, bravo, bravo, bravo. bravo. Hasta <laughs> domani, ¿no? 1, 2, 2, 3. Perfecto, perfecto. Dayana, con el peso. Diana, cuesta era, era un avance de los próximos ejercicios que vamos a hacer con peso. Guarda, te he portado uno de, de litro, pero yo he cortado uno con, con dos litros. Mamma mia, eh, pues em lo haremos seguramente. mejorar? vuelve a, <risa> a de mejorar, debe sudar, consigue, así que tú sabes sí. que combata, guarda, guarda. Toda la gente vuelve a bello, el velo fuerte y tónico, pero debe pagar al menos un precio, el sacrificio y la constancia. Ok Diana, perfecto. No pierdo tiempo, no pierdo tiempo. Prende el la arancón de la llana, guarda, te voy a hacer ver de te voy ver creo que vamos a hacer, eh? vamos a meter nuestra banda elástica, esta banda la puedes encontrar en un negocio esportivo, esportivo, vale, vale. flexiona no? el la esquina dirita. hago esto, uno, due, abro, toco, toco, toco, toco, uno, due, brava, due, tres, hazme el guardo, Cinco, seis, 7, 8, 9, ultima, 10, 2 in più, 1 e più, cambio, cambio gamba, questa, questa mi ferma, apri questa, 1, flexiona, 2, tocca, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, poi guardare il lavoro, 10, 2 in più, 1, en più, riposate, riposes, Diana, guarda que yo te curo, guarda, prende la no, mia <ríe> Aunque tu, questo lo puedes realizar a casa. Ay, Diana, el, el tapetino, el vento, el vento. Diana, ¿cómo te sientes? Dime la verdad. Yo me siento mucho bien. <ríe> Domani pero... sentiré un pochino la fatiga, pero no vale, ¿no? No, no, no, no. Ok, y nuevamente, nuevamente, cuando se ferma, nuevamente, vamos a repetirlo, vamos a repetirlo, flexiono y abro, toco, toco, uno, due, brava, tres, cuatro, cinco, grande, 6, ah, siete, <laughs> estoy preferido a vale, el vale la razón. Sufre. domani se, guarda, se me dará ah. todos los resultados, siete, ocho, nueve, diez, dos en más, uno, uno, due, perfecto, cambia, cambia, Diana, uno. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 1, 1, último, 2. Perfecto, podéis hacer una, una pequeña pausa. Ayana, pagame el teléfono, Ayana, estáis el teléfono. es un espacio muerto de... de, de... presente sí. no De Diana no sí, sí, sí, sí. Yeah. Diana doble Diana Diana viene con Diana ok este ejercicio ya lo hemos hecho dos veces Tú acá te lo puedes hacer entre 3 o 4 veces dependiendo el tiempo y la resistencia y la volia que tú hay para todos los días Dayana que es una neomama hoy no la voy a masacrar voy a estar un poquito bravo. solo lo hacemos dos veces ok Dayana, vamos a cambiar el ejercicio te voy ver siempre con esta banda elástica ahora un paso adelante presión de no? cuando indietro indietro uno 2, 3, 4, 5, schiena diretta. Giù, giù, giù. Ecco. 1, un conto, conto. 2, direttamente. 3, 4, 5, brava. 6, 7, 8, 9 e 10. 2 più. 1. 1, 2 y 2 2, cambia, suma oh, Pablo, es la banda de Pablo, que las bandas elásticas no son mole mole, guarda, guarda que está sudando, Ponte, inicia 1, 2, 4, 3, vas, arriba 4, 5, sufre, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 9 9, 9, 9. mancan los 2 10 10, mancan los, manca los, manca los 2 1 lentamente la llana, no te, no te preocupes y 2, perfecto, hacemos la pausa pausa, pausa pausa ayayay e, eh. se ay, ay. siente, se ah. siente estos ejercicios que per interno cocha gamba el glute, el glute, el glute, glute. Per un pochino de aire la llana y e, repitamos nuevamente nuevamente nuevamente se inicia se inicia nuevamente va. vamos a hacer un poquito dinámico presiono va 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 último 2 cambio de su cambio inhalo espalda inhalo exhalo peto avance espina derecha, el cuerpo directo va 1 presiono 2 3, brava, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 11, 11, último, ah, basta, basta, basta, basta con este ejercicio, basta adiesto viene un Adesso viole, de viole, la hierba, lo creo que tú me has dicho, oh, voy a la, la, la banda elástica arancione, por eso, vete, sufrir un poquito, te faccio vedere en nostro próximo ejercicio, nuestro próximo ejercicio ya uno es muy conocido, vamos a hacer el, el, el squat, el squat, la sentadilla, como, como le llaman en un país. para vale. abro, a la, esa misura, la misura de la espalda, misura, misura misura de espalda, excusame y echando lentamente. Vale. Continuo, continuo, continuo, continuo, este ejercicio, que el ginocchio no supere la punta del pie. Bravo, bravo, bravo. Uno. dos Vamos a hacer tres 4, brava. 5, 2, collocare la mano qua la cintura. Dietro, come vuoi 8. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 10. 10. Cendale, cendami, Undici. Brava. Continuo, continuo. 12. 12. 13 13 Mancano 2 mancano 2 mancano 3 più, 3 più. Ultimo, ultimo, ultimo. Ultimo. Fermate. Fermate, fermate, fermate. Uno. Basta. 2, 3, pausa, pausa, pausa. Sí, sí, Vaya, te veo muy activa hoy. Veo que estás como que... Estoy despierta, ¿cómo es va a decir despierta? Sí, sí, sí. Ahí arriba, por si tú enérgica, guarda. No, calma. Calma, calma, calma, tú estás con calma, tú estás con calma. Como era esto prima, pues yo lo repito dos veces, Dayana. Dayana, da porque es una neumama, lo paies dos veces. Tú que estás en la casa, tranquila. Lo paies. 2, 3 y 4 vueltas Te lo colpillo para el, al menos 3 vueltas a te mandas y vuelves a Diventar tu gamba y tu glúteo y tu interno cocha, eh, Tónico, dato, fuerte Diana, nuevamente, última vuelta Última vuelta Nosotros un poquito de piromántico Si te guardan en medio la, la señora Estela, María Si sí va, si sí va 1, 2, 2 Bravo, bravo, bravo Vamos la postura de ella Había oído acostar en 4 lentamente lentamente 5 guarda la resistenza qua 6 7 nane o 8 9 e 10 del palpino mancano 5 5 5 1 2 3 4 último último y me fermo último me fermo fermo fermo fermo fermo fermo fermo fermo fermo pausa, fermo pausa. fermo fermo fermo fermo fermo pausa, fermo fermo fermo fermo fermo fermo fermo fermo fermo fermo fermo fermo fermo fermo fermo fermo fermo fermo fermo fermo fermo fermo fermo fermo fermo fermo fermo fermo fermo algo fermo fermo fermo fermo fermo fermo fermo fermo fermo fermo fermo fermo Guarda el próximo ejercicio que vamos a hacer, es importante la postura la cómoda tranquila guarda piedi con piedi, scarpe con escarpe que voy a hacer voy a hacer esto guarda 1, 2, 3, 4, 5, 6, pómete la mano avanti. 7, 8, 2 después de esto eh, me, me giro y cambio con la con la otra gamba, así el, el grupo muscular tú te tuve sono sonó no alinar. Ay, un saludo a Giuseppe que lo está guardando, el cambio, pero Vamos Dayana, mete el tapetino, brava, brava, brava, brava, brava, brava, brava. ¿Qué? Simplemente. ok, máximo, doy una mano ok abierto, abre. Abre grande, 1, brava. 3, brava. 4, guarda como se está elaborando el interno. 5, 6, 7, la voleo aranchón. 8, 7, 8, 9, 10, 1, Fuermate, férmate, férmate, férmate, férmate, bien. eso lentamente. Vamos tendiendo lentamente, lentamente, lentamente, lentamente, lentamente, lentamente, lentamente, lentamente, lentamente. Perfecto. Vamos a hacer una pausa. Y pasamos con estos pesos para no estar cambiando y cambiando. ¿Vale? El cocido, que uno, luego usted pare, seguir. Hacemos una piccola pausa. Y nuevamente nuestra segunda con esa gamba. La postura, como pueden ver, la postura de la llana, guarda. Tembrada sireneta, ¿no? Esta... Iniciamos nuevamente Poca pausa Uno, vengalo qua Due Guardame de fronte Tres Cuatro 5. Yo hidrato Seis Veinte siempre lo que Yo lo doy una no me estoy 2 da ya, 2 da dame un esfuerzo dame un esfuerzo toca a mamá uno, ultimo, último, último, último, guarda de frente, lento, lentamente lento, lento, lento, lentamente Lentamente, lento, lentamente, lento, lento, lento, lento, Gira, lento, lento, lento, lento, lento, lento, lento, lento, lento, lento, lento, lento, Nessuno lento, regala lento, Alta, ancia. Uno, bravo. Due, tre, quattro, cinque, sei, otto, nove, dieci, due in più, due in più, due in più, due in più. Último, último, último, último. Férmate, férmate, férmate, férmate, férmate, Dile Dile la gente, Pablo, ¿por qué no todos estos ejercicios? Estos ejercicios son peletón, ahora yo me estanco, a, la hora yo, a la hora. Dayana, que genérica, Lentamente, lentamente. Me lo lentamente, Dayana, mi modelo, <ríe> Ok, perfecto, perfecto, Dayana. Dayana, fue una pausa. Hacemos una pausa y finalizamos con este ejercicio. Dayana, ¿cómo te sientes? Estanca, tosto, raconta. Dime algo, te veo un poquito morta. Mi sento abbastanza bene, anche perché dopo la gravidanza e dopo il parto, questo è il mio primo allenamento. Quindi no, è il primo ma non sarà altro. Inizia nuovamente, inizia, inizia, inizia, inizia, va. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette. 8 8, 8. 8, 8, 9, último, último, último, último, 10, manca uno, manca uno, manca uno, manca uno. 12, 12, 12. Ferma, ferma, ferma. Lentamente, lentamente, lentamente, lentamente, lentamente, lentamente, lentamente, lentamente. va. Molto bien Facciamo una pausa. Una poseta, Estamos casi finalizando, estamos casi finalizando estos ejercicio, Estamos casi finalizando. ok Diana, tanto guarda cuatro materas y uno sobre su gamano te voy a far y nuestro en el próximo gernito que lo vamos a hacer y qua. a mi me piace cueste, me piace siempre una, una gamba ferma guarda una gamba tierra una gamba birrita guarda voy a hacer esto guarda uno lento guarda tres cuatro de sopra si te pasa fastidio solo le metes tus noquiales pero tú el capelino no? no Diana? Diana, ¿dónde me ok Dayana, Diana puede guardar el ejercicio guarda eh, puede colocar la mano dentro de, la, de, de la testa lo puede meter de fianco a, a, al al glute. vamos a ver cuál este. uno, guárdalo, 2 3 4 vamos a hacer 12 con ogni, ogni, ogni gamba luego cambiamos 12, pasa y nuevamente 12 con ogni gamba ok no hay preso la, el elástico arancione, ahora debe, debe sufrir un poquito no sufrir, además de sentir un poquito más la resistencia vuestro para allá, brava <risa> ¿Es ¿Para la no es sí. que estuve justo, pero al lado es cuadro, vamos a ver que estuve paitén, tranquilo una cámara, una cámara, una meter la mano uh, de praba, de la cual, la cual. una cámara, una cámara, okay. una cámara, vale. Va. una cámara, una una cámara, una cámara, una cámara, una cámara, una cámara, una cámara, una cámara, una una una brava, 6, 60, no Dayana? 11, buenas perfecto, cambio de cama, cambio de próximos 1, 1, vamos a 1, con 1, 1, un Un poquito 1, un poquito 11, brava, brava, Brava, brava, brava, brava, brava 1, perfecto Cambio de gamba, 1, de gamba. 1, brava 2 3 Está 4 5 6 7 Si tú no hay la la banda elástica lo puede parecer sensa, es una banda, ¿cierto? Porque con la banda le estamos ayudando un poquito de resistencia Dayana manca no tuve Dayana, no te concentras que yo te controlo, <ríe> Va, un y un uno último, último, último, último, último, último, último, perfecto, perfecto, hacemos una piccola pausa, piccola pausa, piccola pausa Dayana puede beber acá el agua, la, la hidratación, no piensa que Pablo es un castigador, Pablo es un motivador ¿cuál es la mía o la tuya eh, eh, ¿no? son iguales que esos colores no? Ah, hola ok vamos a hacer la última vuelta y vamos? ya estamos casi finalizando casi finalizando ok va sí va sí va Sí, sí, sí, uno ¿Esta esta yo? ¿Due? contraigo, contraigo 6, oiga el papi. 6, 6 7 8, contraigo, tu abdomen 9 9, 9, vamos a finalizando, casi 10, en plus, siempre, punta, punta de pie de verso última, última, última, última, última, última última Dayana, va, respira profundo ah, ok, pausa, pausa, y cambio de pie ¡Hola! Oye, acá estamos entrenando con, con el Pampino. No podemos parar de A mí es una motivación de porque si la mamá está fuerte y tónica. Dayana, inicia. Uno. Me piace, me piace. Dopo por encuesta, facciamo el último ejercicio y finalizamos con el giorno de hoy. Cuando estos ejercicios tú lo puedes repetir de 3 a 4 voltas. Dayana, ¿cuánto importa? ¿Cuánto falta? Cuatro. Cuatro. Ok. Cinco de Seis dedos Seis 7 8 Continua, continua 9 10 Ultimo, ultimo, ultimo, ultimo 10 2 in più 2 in più Ok, perfetto, perfetto Ah, ok, ok, ok Tagliano, dai, dai, dai, dai, ultimo Diana Ok, perfecto Dayana. Facho riposar, Dayana. Montete en pie. Vamos a finalizar con nuestros últimos ejercicios, Dayana. Guarda. Vete, te lo juego a Dayana. Vente. Guárdame, Dayana. Este es muy complejo. Complejo. Complejo, este Guarda. Siempre en la stessa postura. Le doy la banda elástica. Piega un ginocchio. Piega un ginocchio. Y facho así, guarda. Glúteo su Fino como glúteo ponte, guarda. Glúteo ponte, guarda. Glúteo ponte glute ponte, uno 3. tres cuesta, cuesta para finalizar en la llana te facho ver el último ejercicio guarda, Este es como glute ponte mano, mano, vecino al, al glute alzo, alza el glute y va, uno y echando, due 3, era como el, como el que habíamos hecho anterior, solo que piego la gamba, hago el glúteo. Dopo, cuando, cuando tiro, hago el glúteo. Cuando lo, lo torno atrás, descendo. 4, 4. 1, 2. Esto es una coordinación. 3, 4. Dopo cambio, piego y cambio. La coordinación importante. 1, 2, 3. Ok, Dayana. tú lo no fai, Dayana, porque el caso de Guerrillo a mí me... me me, me fanno sudar pero si que sei una dona esportiva te fará bene vamos Dayana en nuestro último ejercicio para finalizar así eh, nuestro entrenamiento para la neumama va bien, va bien va bien. Dayana ¿cómo te sientes, estanca dime la verdad bastante un poquito estancante no? el último, el último ok vamos a meterlo pa Ok perfecto. Ok llega, piegame mi cuesta, hasta mi cuesta. No no no cuesta, espérate. No. Hacemos otro casillito, espérate allá, okay, de frente. El hacha te descarta. Ok. Cuesta tierra y cuesta, cuesta tierra. Ok. adesso, Alzo, brava. Sí, Tira, a tirar. Uno, brava. Dos, tres. 4, 5, è pesante questa, 6, ah, no, va detto l'arancione, 7, 8, 100, 100 mi aiutano, 9, brava, 10, tira, tira, tira, 1, 3, 3 in più, 2, 3, 2 in più, 2 in più, 1, E 2, cambia, cambia, cambia. Questo è stato un pochino così, il prossimo lo facciamo bene, andiamo con questo, 1, brava. 2, tira, tira. 3, brava, echenme el, glúte. el glúteo. 4, que el glúteo se... Brava, que el glúteo se brava, Continúa, continúa. Continúa, continúa. <ríe> Vaya, de cuatro más. Mancan los 3. 1, 2, 3. Pausa, pausa, pausa, pausa. Estamos casi finalizando estos ejercicios de chamba, glúteo e interno coche. Hoy nuestra hostia, la new mamá, Dayana, la Silva. Dayana, ¿cómo te sientes? Tanquina, ¿no? Un poquito, ¿no? Pues pa tanquina, ¿Para hacer el primer entrenamiento? Te he masacrado un poquito, pero va a ver, el próximo será ancora medio. Vamos a dar el pez. Ok, inicia. Uno. Due. Tres. Cuatro. 5 Seis. 7, ven, ven guardar 11, el ponte 9 10, un poquito de più, 1 en più 1, 1 en più, ok, perfecto Verdad, ya no va a venir porque es una neumama pero tú que no sei la neumama y en carga, vas a hacer el movimiento piular. cambia de gamba 1, 2 3, hola Giuseppino 4 5 6 7 8 9, Mancano 2 2 2 10, 2 en piu 1 en piu, muerto la Dayana. Por el giorno de hoy te voy a relaxar el contigo, porque guarda, 2 podríamos parar en cuenta, guarda, alza, alza, abre y abre 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Férmate, férmate, férmate, férmate. 1, 2, 3, férmate. Lo repetimos. 1. Cuesta que va a venir. Cuesta que va a Lo que habíamos al pato anterior nos vamos a venir. Bueno, Cuesta donde se siente la fatiga. Al que te va a diventar el tuto tónico y fuerte. Vamos allá. La última voz y finalizamos. Último. 1, abre y chiude. 3, 2, 3, 4. Lento. 5, 6, 7. 8, 9, 10, 10, 10, 11, 12, 13, perfecto. Sí. ¡Ah! ¡Cuánto me vengo a un ah, vídeo! una clase! Por el giordo de hoy, por el giordo de hoy, habíamos finalizado, ¿eh? He fruto un poquito a Dayana, la mi mamá. Gracias por guardar este canal, no dimenticarte de Fares Precios. Dayana, saludos a mi gente. Gracias, Mille Lagarde. Gracias, Papu. ¡Ah, Dayana!